Hola amigos, eh, los prometidos es deuda, hoy vamos a hablar un poquito de eh, las foras, amigos, la serie del momento, la serie... Que nos vino a salvar un enero y un febrero que era en volante para los que no salimos de vacaciones, obviamente, porque hay gente que se fue de vacaciones y la pasó de puta madre y ahora está viendo toda la serie casi seguidita. Nosotros no, nosotros nos quedamos, eh, empezamos a ver capítulo por capítulo y ahora estamos medio jodidos porque es de, de, de domingo a domingo eh, y se te hace muy larga la semana, así, ¿qué quieres que te diga? O sea, es como que us, ahora tengo que esperar el otro domingo. Eh, pero lo único que puedo decir es que arrancó muy bien, ¿eh? Una serie que, te digo, la verdad, eh, ha colmado las expectativas. Yo fui esperando a ver qué salía y la verdad que salió mucho mejor de lo que yo esperaba, impresionantemente. Eh, porque, bueno, hay que admitir algo: yo no he jugado el juego. ¡Culpable! ¡Chan, chan, chan! Y van a decir: ¡Uh, no jugó el juego! No puedo opinar de la Foraz porque no jugó el juego. Y ahí están las controversias que empiezan de que... mira si no jugaste el juego no puedes hablar de, de la serie y esto que el otro. Y, y incluso quisieron funar a la actriz que, que para mí es pita. Es pita pero mujer. Es pita de, de los juegos del hambre pero mujer. Eh, la quisieron funar porque no, no, no jugó el juego y esto que el otro. Y, y decían, ¿cómo no va a jugar el juego y va a ser eh, la protagonista? amigos relájate. mira o sea... Quieren que sea exactamente igual que el juego, pero quieren cosas nuevas pero, pero, Amigo... Amigo... Amigo, tranquilo amigo, ¿en serio? Pero tú, tú, tú eres un sopla polla, ¿no? Tú eres un sopla soplapolla Primero, primero, si, si vos querés igual que el juego, entonces ve y pon el puto juego y juégalo de nuevo Chao, se terminó el tema, ¿no querés jugar el juego? Pues ve y busca una cinemática en YouTube, donde la gente recorta todo y pone una toda. ...pone todo el juego completo en cinemática, si lo miras por ahí, qué sé yo ¡Mira qué simple que es! Y, y si no, haces como yo y, y miras la serie y después cuando termine eh, lo juegas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a... voy a terminar la serie y después lo voy a jugar. Eh. Que mucha gente como... viste, pasaba lo mismo con Harry Potter. No, que no es igual al libro, el libro es mucho más largo. Bueno, amigo, bueno, bueno. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¡Ya cálmate! ¡Cálmate, tonto! Eso pasa muy... ¡Mira! Yo te voy a decir algo. ¿Vos querés que sea algo así? Totalmente eh, eh, novedoso, pero que, que, que... Mira, yo me crecí con la película de Mario Bros, amigo. No hay nada peor que eso, amigo. Yo me crecí con la película de Live Action de Mario Bros y yo te digo que... A, a, hay hay soletes mejores cagados que eso. ¿no? Hay soletes mejores cagados que eso. Entonces ahí están los problemas, que no, porque esto, no, porque lo otro. Y bueno, pero amigo, como yo digo, es fácil. A Betty pon el puto juego y te lo juegas. Y se terminó Y deja que las demás personas disfrutamos de, de la serie Serie que está muy bien guionada Uff, el capítulo 3 creo que fue Uff, que quilombo se armó también por eso de que no Que en el videojuego no es así De que porque me tenía que tragar eh, ¿Cómo se llama esto? La agenda La agenda eh, Pro o algo así es Que yo, mira Yo no, no, lo, no lo vi por ese lado eh, Lo vi por, por, no sé Me pareció una historia bonita eh, romántica, muy linda, muy emotiva, con una carga muy emotiva, me pareció bien, o sea, y... y no estoy ni, ni, ni ahí con los comentarios de que no, te quieren meter la inclusión, te quieren meter la inclusión, es que si algo está bien hecho, amigos, no hay nada que quejarse, amigos, y si no te gusta como te digo, así juegas el puto juego, así te metes en el puto juego, te metes en el puto joystick por el culo, y entonces, así, es simple, y yo creo que hay cosas que le aportan a, a un guión, y yo creo que estuvo muy buena la, muy buena la historia de, de amor esa Que por ahí dicen, bueno, le falta un poquito más de, de enemigos un poquito más de acción esto que lo otro Yo creo que están armando bien, eh, contando más la historia de vida Que en realidad una película de acción Porque si vos querés ver eh, así, corriendo, corriendo todo el tiempo Entonces, no sé, andate a mirar rápido y furioso, amigo te de mirar la Furia, que es una película, no tiene ningún puto sentido, o sea, no, no, no tiene historia, esa, esa porquería no tiene historia, o sea, así miras eso, y listo, hay gente que no, que no se le entiende, ¿viste? O sea, quieren algo nuevo, quieren algo bonito, quieren algo barato, quieren, lo quieren todo, ¿viste? No crees no, no que vaya a tu casa y te lave los platos mientras me toca las tetas también, hijo, de puta. Eh, pero bueno, eh, yo creo que la fotografía es hermosa, eh, los efectos especiales muy buenos. Y los momentos de tensión también son muy buenos, tanto como con las criaturas como con las, con las personas. Eh, está demostrado que es muy apocalíptico, a veces es medio crudo, especialmente la parte cuando tiraron al pibita y ¡pip! lo tiraron ahí al fuego. Duro, eh. Duro, duro, duro, duro. Así que hasta ahora lo que te puedo comentar de la serie que me ha gustado es recomendable 100%. Ya no terminado, yo creo que va a terminar de la mejor manera. Creo que le va a ir muy bien a la serie y ya estoy esperando el próximo capítulo. ¿Cuándo va a aparecer? Porque, seamos sinceros, eh, enero, qué, ¿qué tenés? ¿Qué tenemos en enero y febrero? Yo no había mirado esa porquería, gran hermano. Eso es contenido basura. Eh, no, no, no, no, no. A mí, si me vas a dar, dame algo, algo piola para ver. Me eh, miré en, en Willow eh, en enero y te digo la verdad que ahí sí perdí mi tiempo. Perdí tanto mi tiempo que iba a hacer un, un resumen de la serie de Willow, pero dije, ya perdí 8 horas de mi vida ahí, eh, no voy a perder una hora más haciendo un resumen de mierda de una serie de mierda. Pero bueno, eh, hablando de lo bueno, y esperemos que se dice que van a sacar una segunda temporada, que es como la del juego también, que ya que estuviera la primera temporada, se si viene la segunda temporada digo, vamos, me sirve. ¿Has notado que Pedro Pascal eh, siempre hace de padre, no? O sea, como que... Es, es... Es el papá bueno de todos, o sea, como que ya esta bomba queda como el, el, el, los papeles de papá. Y encima ahora de, dejó a Grogu y ahora tiene a Pita a versión mujer. De hecho para mí es un universo alterno, amigos. Un universo alterno en donde no están los juegos del hambre ni los distritos, pero sí está Pita, está, está, estaba versión femenina y, y encontró ahora básicamente lo que sería un, un, un buen padre, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Te hace sentir de que estás en un lugar post-apocalíptico. Te lo hace sentir muy bien. Yo creo que el primer capítulo, yo creo que es... Eh, pusieron muchas cartas del asador y la, la pegaron ahí. Eh, la pegaron ahí, ahí. El, el, el avión destruyéndose. ¡Piu -pi! eh, muy bien ahí. Es eh, como que empezó cruda y, y ya te enganchó en el primer capítulo. Eh, espero que terminen lo, lo mejor posible. Por ahí vuelvo a hablar cuando termine la, la serie. Eh, pero esos son mis reacciones de lo que más o menos vengo viendo hasta ahora que me encanta nada más no puedo decir no puedo decir mucho más porque si no ya empezaría a entrar con los spoilers y hay gente que todavía no la ha visto por ejemplo tengo familiares o amigos que están esperando que termine la serie para verlo todo un solo tirón que me parece bien ojo me encanta de que sean largas la, la qué la, la, los capítulos ¿eh? que sean así eh, que dure bastante tiempo, vos lo podés disfrutar tranquilo, ahí relajado. Un día domingo, el, el horario también es perfecto. Un domingo así, mañana se trabaja, pero por lo menos me voy a trabajar así, eh, eh. viendo el hilo del corazón, porque pasó esto, porque pasó lo otro, porque estoy contento, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Es que en, en realidad son bastante hijo de puta. O sea, tienen finales de capítulos que te dejan con el culo al aire, pero bueno, eh, es lo que va a la serie, ¿no? Muy buena en ese sentido. ¿Cómo manejan los dramas y los momentos de tensión? creo que espectacular, yo ojalá que sigan así y que HBO empiece a agarrar más series de videojuegos que si lo van a empezar a, a, a tomar de esa manera, de un poquito bien, eh, que se tomen el tiempo para hacer unos buenos guiones yo creo que podría ser una... estarían capacitados para hacer agarrar varias, varias franquicias más y echar algo piola, ¿no? O sea, por ahí podrían aprender los demás, ¿viste? Eh, como si, sí, te estoy viendo a ti Netflix, que cada vez estás cobrando más y estás sacando productos de mierda eh, sí sí sí y ni hablar de, de, de Amazon dale Amazon hijo puta dale dale para cuando The Voice, dale ya te quiero te quiero sangre quiero sangre quiero sangre papá quiero sangre eh o invencible dale dale ponte las pilas hijo puta eh, pero bueno gente hasta acá el video del día de hoy eh, me voy porque tengo que empezar a, a hacer directo en Twitch así que lo estamos viendo por allá muy bien revisé lo que has estado viendo en internet y Note que tiene ciertos gustos Bueno, vamos a probar Megara un, una, una, una carrera y de ahí Megara, vamos, sí Vamos, que lo gané con Megara, lo gané con Megara, vamos Un saludito y nos vemos Chao. chau, chau.